Que por lo menos ya haya una cosa solucionada. Ford of Factor, el clásico argentino. Acá estamos, queridos amigos del rincón del Ford. Este, como vieron en el video, cuando hice arrancar el motor, tenía muchos problemas para quedar regulando. ¿no? Este, y bueno, y uno de los errores de principiante que cometí fue obviamente no revisar el carburador a fondo, solamente le cambié un par de juntas. ¿Qué pasó? Perdía mucha nasta por este huequito de acá, lo ven. Este. Algunos me dijeron que lo tapara. Pero yo dije por algo está ese hueco. Así que bueno. Este. Um, leyendo manuales e investigando. Llegué a la conclusión de que estaba roto el diafragma de la bomba de Pique. Y así fue. Fíjense el estado en el que estaba la el diafragma, todo reseco, este, todavía no compré el kit, el kit lo tengo que ir a comprar acá en Rossi carburación, acá en Córdoba capital, este también no estaba en tan buen estado, está todo roto fíjense, desarmar el carburador no lo grabé, tendré que haberlo grabado, pero sí les voy a mostrar cómo se arma. Antes de armarlo, es muy obvio de que tenemos que hacer una limpieza extrema, yo lo que hice acá fue poner un poco de thinner ¿sí? y dejé todas las piezas remojándose por lo menos una noche entera. Esta es la 7037, fíjense que ahí está el número del modelo, 7037. Este, tiene esa bolita allá adentro que la verdad que no conozco la función. Y bueno, hay tener mucho cuidado con guardar todos los tornillos y las cosas en un lugar seguro. Así que bueno, vamos a ver si limpiamos un poco la superficie de este carburador. Lo voy a hacer con, lo voy a hacer con el cepillo de alambre, el taladro. Acá estamos mis amigos, un par de días después, fui a comprar, les muestro. Manguera. Manguera de combustible. La verdad que todo carísimo, carísimo. Yo no sé si los precios son así, o están sobreinflados los precios, pero... Esto por ejemplo, 700 pesos. Un juego de juntas, ves... Y tampoco es que, no sé, vos ves el material y no sé si vale tanto, bueno, no importa. Esta que es la adaptación de la bomba de nafta a manguera, porque los caños no los encuentro, los caños originales que lleva el Falcon, 200 pesos. Estas dos cosas, 500 pesos. Y va sumando, dice. Y bueno, yo creo que no compré más nada. Para empezar tenemos que armar la bomba de pique. Sí, que es, lleva esto, más una bolita adentro que es la que nos va a trabar, vamos a bajar la cámara, es la que nos va a trabar este, el diafragma, acá lo tenemos, ahora sí, me di cuenta que me estaba olvidando algo, este muy importante que es el resorte yo estuve viendo más o menos cómo se arma este es así con mucha paciencia y delicadeza vamos de vuelta que nada nos apura ahí ves trabe se nos fue para abajo vamos de vuelta si sí, esto es intentar intentar hasta que no salga viste más cuando no es algo que haces todos los días pero bueno si lo puedo hacer yo lo puedo hacer cualquiera ves como ahí aparece que meter tenemos que meterlo justo ahí y está listo trabo ya está Terminó el, ves, ahí está la bomba de pique, bomba de pique nueva, fíjate el estado en el que estaba la anterior, hecha bolsa, y toda reseca, bueno, continuamos, continuamos, Acá se introduce la bomba de pique, nuestro diafragma, una vez que ya lo hemos armado. Hay que tratar de limpiar lo más posible esta zona. Yo ya limpié lo que más pude, obviamente tiene mugre muy, pero muy vieja. Lo dejé en diluyente durante varias horas, ahí está, ¿ves? Luego, luego llega este resorte muy importante no se olviden el resorte que nos hacen la fuerza para que vuelva la para que vuelva el diafragma hacia afuera y después va nuestra plaqueta es muy intuitivo volver a armarlo no me parece algo tan difícil ¿Ves? Tenemos un tornillo como para que quede ajustado. Bueno, acá este detalle: los dos más largos van acá, son dos largos, y los cortitos van a los costados. Y lo ideal siempre son unos destornilladores imantados de Crossmaster. Y le mandamos mecha, mandamos mecha, ajustó, ajustó. Bueno mis amigos, acá continuamos, mira esta parte también la compré nueva, reemplazando esta, no hacía, no era tan necesario, pero bueno, ya que estamos, resorte nuevo, bueno mira vienen dos juntas iguales, que son estas, ves, pones una junta arriba y otra junta abajo y va esta base en la parte de arriba, seguramente cuando lo desarmé te vas a guiar de cómo es esto, esto va acá, ves. Ahí, Así que ahora vamos a ajustar. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar con el flotante. El flotante tiene este tornillo, del cual también viene la junta. Bueno, les tiro el dato: no va el tornillo sí con la junta, la junta va sobre el flotante, ve que está marcado, porque, porque si no no entra, esto va así, ajustado, ya tenemos nuestro flotante. Este, para probarlo, lo que yo hago es soplar por acá, cuando lo levantas tiene que cortar. Después tenemos esta también para cambiar. La entrada, también me vino la arandela de esta. Pero, le voy a dejar la que tiene porque es la de chapa. Me gusta más esta. La otra que me vino es del de, material de la junta, la vamos a dejar así como está, ajustamos un poquito nomás, y bueno, me faltaría la parte de abajo, que está extremadamente limpia, va esta, que no está tan limpia, la tendría que limpiar un poquito. Cada tornillo del carburador lleva una arandela rover, ¿sí? que son estas arandelas que son partidas al medio, para así evitar con la vibración del motor que el carburador, el carburador se nos desarme. Yo acá parece que les estoy dando una clase, pero no se lo tomen a esto como una clase. Simplemente me están acompañando a armar el carburador del pobre diablo. Como les había contado, eh, lo hice arrancar hace poquito, en el video anterior lo pueden ver, y este no regulaba, me perdía mucha nafta. ¿Cuál fue el motivo? Diafragma pinchado, diafragma de la bomba de pica. Así que bueno, el que les sirva, excelente. Por ahí te podés ahorrar unos pesos como lo estoy haciendo yo. Yo estaba por llevar a alguien que haga carburación, pero investigando en YouTube me di cuenta que es muy sencillo. A esta sí recomiendo ajustarla bien para que la Junta priete, que no tengamos ninguna pérdida, ahí está, junta nueva, junta nueva, padre. Tenemos carburador para rato me parece. Bueno, nos faltan cada vez menos cosas, eso es bueno esta juntita de corcho va ahí nos quedan muy poquitas cosas acá ya. acá lo que recomiendo es ajustar parejo todos los tornillos, acercarlo e ir ajustando uno por uno, así. Para no romper la, la junta, no quebrarla. Bastante delicada la junta. Muy importante fijar, fijarnos que la bomba de pique vuelva, Eso significa que el resorte está trabajando, está trabajando y nos queda nada más poner nuestro ganchito en esta parte. Con mucho cuidado porque son muy frágiles para que no se nos partan. Tengan que ponerle epoxilina como el mío tiene. Sé que lo venden pero bueno no lo pude conseguir, consigo el kit completo y sale carísimo comprarlo. Así que mejor lo arreglo y sigue cumpliendo la misma función, ¿ves? Ponemos la junta acá arriba. y también nos viene el kit, la junta que va hacia la admisión del motor que es esta y para no perderla obviamente no la voy a dejar acá. Así que bueno, ahora nos queda probarlo, vamos a ponerlo en el motor, ver que no pierda por ningún lado. Me ha encantado cómo ha quedado, bastante fácil hacerlo. Este como siempre digo. Somos capaces de hacer todo. Así que fue bastante fácil. Lo único que les recomiendo si es que lo van a hacer. Es guardar bien cada, pero cada tornillo, cada pieza. De esto para no perder absolutamente nada. Y si pierden algo, quédense tranquilo que todo lo venden. Se consigue cada piecita del carburador. Bueno gente, ahora sí dejó de perder el carburador. Una alegría tremenda. Que por lo menos ya haya una cosa solucionada. este Lubrica muy poco arriba, así que bueno. Hay que ver si le hacemos bypass o le hacemos el buje de la leva. Pero... Es una cosa menos.